El músculo suasiliaco es un músculo que está formado por dos partes. Estas dos partes, o vientre musculares, se van a originar en distintos sitios, pero se van a unir para insertarse los dos a la vez en la cara interna y proximal del fémur, muy cercano a la ingle. Como hemos dicho está formado por dos músculos, por un lado el psoas, que es la parte de psoas ilíaco que se va a originar en la parte anterolateral de la última vértebra dorsal y vértebras lumbares, y por otro lado el ilíaco, que es la parte del psoas ilíaco, que es la parte interna del hueco popliteo. Es un músculo que se encuentra en ambos lados de nuestro cuerpo, es decir, es un músculo bilateral. La función del músculo suasiliaco teniendo en cuenta su origen e inserción es un músculo flexor y rotador externo de la cadera, pero ¿qué síntomas produce cuando se lesiona el músculo suasiliaco? Cuando se lesiona este músculo produce dolor en todo su recorrido, es decir, puede ocasionar dolor en la zona lumbar, en la parte anterior del muslo, dolor inglinal, pero dependiendo si el dolor se localiza en su inserción tendinosa o en su vientre muscular producirá un dolor u otro. ¿Cuál puede ser el origen de una lesión del suasiliaco? El suasiliaco es un músculo que suele lesionarse a causa de la realización de una actividad física intensa. Es decir, en deportistas que necesitan de una elevación o estiramiento, de alto, eh, de alto, en estiramiento alto de la pierna. Un ejemplo claro de lo que acabamos de comentar suele ser en futbolistas, atletas o deportistas de artes marciales. Suelen ser proclives a las lesiones del músculo suasiliaco. Como cualquier músculo, se suele lesionar cuando no hacemos un buen trabajo del mismo, es decir, falta de calentamiento, un mal estiramiento o una intensidad del trabajo del mismo sin descanso. Por lo que además del tratamiento del mismo, habría que cambiar ciertas costumbres y hábitos que han sido parte del origen del problema. Además de deportistas, es un músculo que suele también lesionarse en pacientes con actividades sedentarias, como trabajar durante mucho tiempo sentado. Es decir, mantener una postura prolongada junto con un mal asiento que produzca una flexión excesiva de las caderas, asientos bajos, esto hará que el músculo suasiliaco esté siempre acortado, además de la flexión que esta postura producirá en nuestra zona lumbar. Al ser un músculo que hace flexión y rotación externa de cadera, se incrementará el dolor cuando pasamos de una postura de sentado a de pie. El estar mucho tiempo de pie o incluso estar tumbado boca arriba puede incrementar el dolor de la lesión del suasiliaco. Como es lógico, el dolor disminuirá cuando estemos a favor de la lesión, es decir, sentado o tumbado boca arriba o de lado con flexión de cadera y rodillas. El tratamiento del, muscular, del músculo suasiliacos dentro de su tratamiento del estiramiento lo hablaremos en un próximo vídeo.